Ustedes dicen, yo tengo un grupo de oración, van 20, 30, 40, 100 personas y se oparan de ellos. ¿Pero qué reciben? ¿Tu ejemplo? ¿Tu ejemplo como maestro, como dirigente de un grupo de oración? Sé humilde y sumiso. Sé sencillo como el corazón de Dios. Y la presencia del mismo Dios cuando está en este mundo. Y ejerce los carismas que Dios te da y ora por ellos. Por todos aquellos que necesitan, lo que sea. Porque Dios no limita a nadie. ya ve que...